Esto viene pronto, el que no está listo tristemente se quedará. Sonará la trompeta y la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Sana la trompeta y la iglesia va de viaje. Cristo manda. Manda a su pueblo a prepararse Aleluya Cristo manda a su pueblo a prepararse Sona la trompeta, Cristo viene pronto Era Los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me salvó, los cojos andaban. Los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó, y todo le daba la gloria a Dios. Los mundos decían, Jesús me salvó. Los cojos andaban, los ciegos veían. Los mundos decían, Jesús me sanó. Y todo le daba la gloria a Dios. Y todo le daba la gloria a Dios. Somos evangelistas que predicamos, que predicamos. Llevando el evangelio, por donde andamos, por donde andamos, somos evangelistas que predicamos, que predicamos, llevando el evangelio, por donde andamos, por donde andamos, somos testigos, aleluya. Me da la paz a los hombres y también consuelo, somos testigos.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 Suelo. Una cosa sé, de cosa hermano, yo era ciego, ciego, y ahora veo. Una cosa sé, de cosa hermano, yo era ciego. Ciego, es todo aquel Que teniendo la vista No puede ver Una cosa sé Qué cosa hermano Yo era ciego, ciego Y ahora veo Una cosa sé Qué cosa hermano Yo era ciego, ciego Y ahora veo Como aquel No puede ver como aquel ciego es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo en gloria y majestad. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo en gloria y majestad. El día ni la hora, nadie lo sabrá Él viene en las nubes, todo ojo le verá. Él viene en las nubes, todo ojo le verán Le verán, le verán, todo ojo le verán Le verán, le verán, todo ojo le verá. En el apocalipsis, el uno al siete está.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 Así será la venida, la venida del hijo del hombre. Eso lo dice la Biblia. La Biblia no puede mentir. Eh. Que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche.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 Venida del Hijo del Hombre, Eso lo dice la Biblia. La Biblia no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche. Que su venida será como ladrón en la noche. Aplauso contento por Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Somos Iglesia Pentecostal, la cosecha. ¡Gloria a Dios!